Hola chicos, ¿cómo están? Aquí de nuevo Güeñecito, en el canal en la serie de millón de dólares. Estoy mostrando ahora actualizaciones con RollerCoin Discúlpame no haber subido material, pero esta semana me la tomé de vacaciones, así que estoy bastante más relajado que, que la semana anterior Que las actualizaciones que han habido, eh, la página de RollerCoin eh, bajó bastante su calidad Empezando con, siempre con problemas, de hecho no he podido jugar mucho, mi, mi nivel Estoy en lugar 78.070, eh, de 800.000, no, faltan 20.000 para estar en la, los menores. Eh, de hecho, sé que ha pegado bastante en la página. De hecho, ya sé que he pegado. Tengo muy poco poder de minado. Eh, los, min, eh, los mineros bloquean, desbloquean un bloque o se mina un bloque cada 10 minutos. Ahora me parece que Dogecoin cada 15 y en han aparecido nuevos mineros eh, como el, el Dogger 420 que está a precio de 299 Dogger, lo cual es alto yo creo eh, no, no sé cuánto estará el Dogger eh. eh, precio el Dogger a dólar porque eh, lo que pasó con el toque ha subido mucho, han tenido que pagar mucho, mucho, mucho a, la, a las personas que hacen retiros. Entonces la página de del. de, de Coin El administrador ha dicho que es una página de juego, de juego, no una página de de, de generar ganancias o de inversión. Entonces ellos están perdiendo mucho en lo que ganan con publicidad, con lo que se está produciendo al, al, en el juego, con lo que se está rellenando. O sea, están perdiendo plata Y están tratando de recuperarla. Mira, ahí está 0.27, casi un tercio dólar. Perdón, casi un cuarto dólar. Están tratando de recuperarla vendiendo este minero, que igual está poderoso. Está poderoso. Pero está caro. Nos estaban regalando, ya se perdió, ya se realizó el sorteo. Eran 40 juegos que tenían que jugar. Y sorteaban 50. Yo no jugué porque no quise participar porque estaba de vacaciones y salía, preferí salir a pasear. Salí a pasear y otro día ya me pongo más full. Creo que si sí puede seguir siendo una buena página para ganar plata o generar dinero, pero más que nada con el tema de los referidos y, y ya con tu poner terminado, anda por ahí no. A esperar, ojalá que no se vuelva scam y que muera la página Y como te digo, con tus referidos empezar a, a tratar de viral ¿Cómo ganar referidos? Puede ser a través de De una página de De microtareas, o también ofreciendo tu link por, por Facebook En los grupos de Facebook, en los grupos de WhatsApp, en los grupos de Telegram en los grupos por Instagram igual También es buena, buena manera Empezar a hacer el, vez, spam, pero tengo cuidado porque Facebook está con muy muy complicado con el spam. Eso es muy chiquillo, que les vaya muy bien. Espero que tengan un buen fin de semana y se me cuidan. Chaito.